¿Qué es BA.2, la nueva variante de Omicron? A medida que los virus mutan en nuevas variantes, a veces se dividen o se ramifican en sublinajes. La variante Omicron incluye los linajes BA.1, BA.2, BA.3 y B.1.1.529. Si bien BA.1 y BA.2 son similares, tienen 20 mutaciones de diferencia. Se detectó por primera vez en Filipinas en el mes de noviembre. La subvariante de Omicron se ha detectado en 57 países hasta ahora, dice la OMS. En algunos países, BA.2 representa más de la mitad de los casos de Omicron secuenciados. Un estudio de 8.500 hogares y 18.000 personas realizados por SSI de Dinamarca encontró que BA.2 era sustancialmente más transmisible que BA.1.